interesante el trabajo como el que les vamos a mostrar ahora. ¿eh? Vamos a ver cómo la tecnología puede ayudar a resolver crímenes. Estamos con Diego González Aguilera, catedrático de la Universidad de Salamanca. ¿Qué tal? Bueno, buenas, noches. buenas noches. Es responsable de un proyecto de recreación en 3D de los escenarios del crimen. A mí esto me parece absolutamente interesantísimo porque, eh, cuéntanos Carlos, a partir de las fotografías podemos recrear la escena de un crimen casi casi de forma real. Efectivamente, decir, que de una manera automática, objetiva y no invasiva, esto es siempre importante para la gente eh, dedicada a los escenarios forenses, podemos pasar del 2D, que serían esas imágenes capturadas con sensores como puede ser un teléfono móvil, al modelo tridimensional, con el valor que esto aporta, tanto en, desde el punto de vista métrico, vamos a poder analizar con precisión cualquier magnitud, tanto angular como lineal. E incluso, si te parece, lo, lo vamos viendo. ¿no? Sí, a una escena de un crimen, donde se hace una serie de fotografías. Correcto. El protocolo es sumamente sencillo, se trata que... Cualquier... Estas son las fotografías, ¿no? Es. Pues Voy a ver si es la escena de un crimen con un cadáver, un arma de crimen, vemos ahí una pistola... Correcto. Ajá. Se trata de seguir un protocolo tan sencillo como rodear el objeto de interés. Es tan sencillo como eso y con la única precaución que entre fotos contiguas hay un determinado sola una zona común. Gracias a ese protocolo sumamente sencillo, el software va a ser capaz de calcular dos pasos. Primero la posición desde la cual se tomaron esas fotos, sí. que vemos ahí a través de esa pirámide coloreada, y la magia que nosotros llamamos va a ser capaz de pasar del 2D al 3D automáticamente de manera objetiva y dotando a la escena del crimen de esas propiedades métricas, de manera que vamos a poder volver a un escenario efímero como es el escenario de un crimen siempre que queramos. Claro, siempre podemos volver entonces con este programa a la escena del crimen porque Además, me imagino que todo está hecho a, a escala, es decir, eh, todo está en la misma proporción de, lo que re, de la realidad. ¿no? Efectivamente, utilizamos una serie de tarjetas que se suelen poner en esta escena habitualmente, de dimensiones conocidas o magnitudes lineales conocidas, pero automáticamente vamos a escalar la escena del crimen para poder medir en ella cualquier elemento que en ella aparezca. Es decir, estamos hablando incluso de poder acercarnos, eh, como es el caso de esta escena que estamos viendo en, en detalle, detalles balísticos. Con... En la escena real, en las fotografías, vemos que, tenemos que siempre, eh, aparte de los testigos, vemos la escala ¿no? para saber real, el tamaño real de los objetos. Uh -huh. Una vez que vosotros introducís esos parámetros, cuando lo lleváis al 3D, ya tenemos la medida exacta de cada uno de los elementos. ¿no? Sí, ese es el proceso habitual. Necesitamos conocer una medida conocida, digamos, y a partir de ahí el software va a escalar toda la escena a las propiedades métricas reales. Esto lo hacéis solo con escenas del crimen o también lo podéis utilizar este programa para otras, eh, otros aspectos. Tiene un carácter muy transversal, el pasar del 2D al 3D es perteneciente a una disciplina que es la visión computacional, la fotogrametría que es donde somos expertos y tiene mucha aplicación en concreto eh, estamos aplicándolo también en ver marcas de corte en hueso, esto puede aportar enorme valor a la hora de saber el arma homicida con el que se ha atacado a la víctima, eh, a la hora de saber incluso una materia prima que se ha utilizado si es un metal, si no lo es poder analizar esa marca de corte que aparece en el hueso con todos los dibujo de detalle con todas sus dimensiones. En cuanto a la escena de crimen, yo me imagino que claro para poder hacer esa eh, ese 3D eh, hay que fotografiar absolutamente todo para que nada se escape luego de, de lo que veis de, de la imagen que vais a proyectar. Pero contamos con la ventaja de que hoy en día las cámaras son digitales, ¿no? no gastamos carrete haciendo fotos. Es decir, el consejo que damos siempre al ingeniero forense, al policía, a la fuerza de seguridad actuante, es toma aquellas fotos cuantas más mejor, siguiendo el protocolo. Porque todas esas fotos, las que no sirvan, se van a desechar y en cualquier caso siempre van a aportar un valor para reconstruir, como es en este caso, eh, un detalle concreto que es la posición de esa bala, de esa pistola y analizar angularmente cualquier tipo de, de daño. ¿no? Esto luego eh, lo utiliza evidentemente la policía, pero como dices, es importantísimo de poder volver a la escena de crimen siempre y cuando lo requiera. Eh, luego, además, eh, esto también tiene valor eh, a nivel eh, probatorio, me imagino. Es decir, eh, Podemos encontrar en esas escenas a lo mejor algo que se nos ha escapado, pero que lo podemos ver en, ese, eh, en esa proyección de 3D, ¿no? Sobre todo de cara a un juicio, esto lo que va a aportar es objetividad. El proceso que aquí se sigue para pasar del 2D al 3D objetivo porque es automático, no interviene el usuario. Y sobre todo lo que vamos a garantizar también es una precisión y una fiabilidad en los resultados y eso es indudable. Ahí detrás unos los algoritmos hay un, digamos, un proceso científico que está avalado por publicaciones de impacto y es sin lugar a dudas pues, un método mucho más preciso que los métodos clásicos habituales. ¿no? Pues una vez más, los avances tecnológicos que nos van ayudando y que van ayudando sobre todo a la investigación. Muchísimas gracias Diego. Por contarnos esto que parece interesantísimo.